Hoy vamos a ver la función aleatorio de Microsoft Excel. Es una función que nos permite obtener un número aleatorio entre 0 y 1. Entre 0 y 1, diréis, solo existen el 0 y el 1. En realidad, lo que nos devuelve siempre es un número decimal con 16 dígitos. Por lo tanto, tenemos una gran variación de valores. Para ello, nos vamos a Fórmulas, Insertar función, y si seleccionamos todo, la tendremos al principio de todo, aleatorio. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido, cambia al actualizarse. Lo que no deja claro es que no es un número entero. ¿vale? El número es decimal y es importante ver que es una fórmula volátil. Si le damos a aceptar, generamos un número decimal y si le arrastramos, veremos que todos los números son distintos. Cualquier cambio que hagamos en la hoja que todas las celdas, al ser volátiles, se recalculen. Una opción para evitar esto es, una vez que tenemos el dato aleatorio ya conseguido, podemos copiar y pegar valores. De esa forma obtendremos siempre el mismo valor. Si os fijáis, la celda de arriba, aunque yo cambie, se mantendrá igual. Y hasta aquí la función aleatorio.